Lo hago como antes. Ahora dicen que yo estoy hecho un maleante. Que solo vivo de lo que da la calle. Eh, eh, pero no hay chance de que me raye. Wow. Uh. Toda mi droga de gratis. Te largo otro tema de gratis Quieren copiarme no está fácil Ahora tu puta me quiere a mí Te gusta que yo de cien pase a mí Tú joder quiere quieres parecerse a mí No llega, se quedan en wannabis eh. Ahora todo raro me miran Tengo un par de gente que tiran Pero no me importa, en serio, piba Me ven y se me dan encima Ven que la ola está rozando la cima Dice que eso no es le está el todo sin firmar Por eso es que ellos piran para, para, para, negros, salí vestido de luto, en hay entierro. Perdido en el centro con toda mi banda, entramos al local y lo cierro. Mi reina me espera mi cama. Para que le haga el amor, cuando llegó me preguntó toda esta mierda de dónde salió. Gratis, todo esto de gratis. Marihuana, coca en rola, moli, también ti. De clona y de sunny, siempre la hago nasty. Si quieren copiarme, no es chisteme todo fácil. Gratis, todo esto de gratis. Marihuana, coca en rola, moli, también pasti. De clona y de sunny. Y sí. Siempre la hago ti, si sí. quieren copiarme no exiteme todo fácil. Ey, ey. Luna llena bien monte, video, y en Montevideo hay niebla, huele a sangre y esa mierda ya es forever. Tengo toda mi gente atrás, no importa que vendrá, me mento mori niño, la vida se va. Cicatrices dejaron mi piel marcada Tengo toda mi piel tatuada, los pibes son dioses de esquinas marcadas Aunque la vida no nos salió gratis, que por lo menos se pueda llevar tranqui Toda esta mierda tan fácil, me dicen que tengo que volver al barrio para hacer lo que ya dejé, pero ya no me da los horarios y no creo que sea necesario, ya dejé el legado que se precisaba para que avancen los menores y eso que se puede gratis ya no hay tiempo para hacer favores Gratis, todo, todo esto de gratis, marihuana, coca en rola moli, también pasti. De clona y de sunny, siempre la hago nati Si quieren copiarme, no échisteme todo fácil. Gratis, todo, todo esto de gratis, marihuana, rola, coca rola.